¡Hola, soy yo, ¿no? o sea Aquí estamos en Dragon Ball Z Kakarot, capítulo 11 Y bueno, como veis, aquí estoy con Goku, que acaba de llegar a Don y ya. Eh, Así que lo que tenemos que hacer es reunirnos con Piccolo, con Juan, Krilin, todos ellos... Vale, me he confundido solamente con... con One, Krilin, supongo... Que está la Vegeta, que ahora es como... Bueno, más o menos, todavía no... Pero ya se va a convertir en nada... Así que vamos a ver... Así que lo vamos a ver. Como veis, la misión la tenemos justo enfrente. Vamos a subir un poco. Subir. Vale, perfecto. Bajo y ya estamos aquí. Ok. Y justo aparecemos, ¿verdad? Justo Goku es rescate Adiós A la montaña que le den, ¿sabes? A la montaña De la ataca! ¡Sensa! ¡Cuá! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! ¡Curri! Vale, perfecto, vamos. Contra Ricon, lo como te llame. Eh, sí, Ricon. Hostia, ahí ¿eh? tiene fuerza. Hazlo. Uy. Vale, perfecto Transformación Calle deben Vale, perfecto Vale, nos acercamos Toma, toma, toma, toma Vale, perfecto Eh, cuidado Objeto. vale, voy a tomarme el... Vida de vida M Mediana Vale Vale le hacemos pierra, papel, pico de vista. Vale, pero un poco Vale, ahora Ahora, ahora, ahora, eh, ahora. Vale, hay que vale. Cuidado, cuidado Un gafa, vale Vale nos tomamos la grande... Vale. Creo que no se lo he dicho al final, ¿eh? Vamos a hacerle un golpe... vale. No puedo, Julio. Una vez Vale, vamos jugar aquí. Eh, vale, cura cura ¿Por qué sube para arriba? No, cuidado Vale, esquivamos No, eso no es por bien no, Esquiva, esquiva Vale, esquivado más o menos Vale Eh, a ver Gopu pues Por los pelos Vale, eh, un golpe de meteoro eh, Meteoro no, bueno, pues vale Vale, cuidado Vale, vale eh, antes de recuperar vida Pues no le doy Vale, pero hay un Una grande Vale, eh, Rafa. aunque tampoco quita tanta. solo ¿eh? que luego como hace como el final que quita como 800 de daño. pero aún así sigue haciendo todo, porque tú la echas en cámara y, y te quita un huevo y pato de rojo. vale, y estamos perdiendo vida también porque estamos en callación. ¿sí? Porque cada transformación quita un poco de vida. Vale. Vale, vale, vale. Y ya está. A ver, no ha costado mucho, ¿sabes? No es más fácil, pero.. estado es muy entretenido, la verdad. Ultra bombas de. ¿Sabes? El ultra te ha servido De poco y nada Es un qué Adiós, ricón Espero que te vaya bien al infierno, la verdad Esperamos que sí. ¡Eh! ¡Saiyajin no Vamos Vuelta y el otro, a ver qué pasa Vamos contra ellos Según dicen, son muy muy fuertes eh, Lo primero Lo primero que hay que hacer Vale Vale, bien, bien, bien. Toma Vale Es contra dos, Así que hay que tener bastante cuidado Vale Toma Dame caminada en tu boca Vale Vale, esquivamos Vale, hacemos una ráfaga de Ráfaga de energía consecutiva Vale. Voy a este y a este. Así le voy quitando los dos un poco. Tampoco, no, un tampoco, un tampoco. Un no quiero usar todavía, creo que... Porque me empieza a quitar vida. Vale, ahora yo creo que vendría bien. Otro, otro golpe corporal. Corporal, si que me acerco bastante. Vale, esquiva. Eh, cámara vea Joder, lo fallamos Vale Vale, voy a chicar un poco más de vida y nos hacemos caer bien Coral, pero acércate Vale, eh, para hacer no sé qué hacía Vale, sí, hace... Me ha dado un golpe, pero. Vamos vale. casi ahí. Rafael aquí. Vale, bastante bien. Bastante bien. Pero claro, solamente le hemos quitado vida a este. Lo le hemos quitado nada y nada y menos. Vale, cuidado. Vale, pierdo eh, para tirar. No, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Bueno, 5-20 tampoco. Eh, vale. Eh, Vita bebida vida grande. Bueno, a lo mejor es grande. No ha sido buena idea. Eh, vale, vamos a pagar Y para el otro nos convertimos. Porque parece algo más fuerte. Vale, escame pues, la Otra. Otro por... Joder. Vale, yo creo que con golpes. Vale, mátalo. Vale, vale. Tío, unas ráfagas de aquí y ya está muerto. Perfecto. Vale. Vale. Se por tijeras. Vale. Eh, golpe corporal. Otro. Vale. Me de a pagar aquí. Eh, lucha. Vale, me ha dado un poco, pero tampoco... Me ha dado a Vale. Hay que hacerlo rápido porque nos va quitando vida He caído, bien. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva Para que coge un poco de... Sí, vale, perfecto eh, Un Kame Kame A Vale, bien, bien, bien Aquí hay buena idea. Vale Vale Eh... Loco, loco, loco. Vale, ¿Vale? Rafa, no cuidado, cuidado. Hazlo, vale. Lucha oh. eh, de vida normal. Y un Kamehameha para terminar, yo creo que con esto sobra. Vale, perfecto, y de hecho. Una S, vale. Creía que no me iba a dar ese, porque he usado, como he usado dos, dos bebidas. Vale, pues perfecto. 無駄なエネルギー消費はあまりにも短い一瞬な<笑> Freeza, caeo, sama, gay, te te atesca? Ola, mu, sugiel, siete, zivon, zio,くな, tumu, ga. So, yu, co, da, Freeza, no, nan, demo, nan, te mo, mo, de, Goku, ni,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 わかったん2つの戦闘力が近づいてくるようだ。 no puedo hacer nada de eso. es No Vale, perfecto. Vale, entonces simplemente evitar que mate a Guru. Vale, pero eso es lo que hace que busca un lugar para hacer agua. Vale, un lugar tranquilo para pelear contra el Capitán Guinea. Eh, a ver, no le está el sitio que me dicen? Eh, a ver. Sube para arriba. Eh, a ver. Vale, por aquí Vale, sí, sí, sí, sí eh, Sube, sube Vale, perfecto, vamos Vale, ahí está, perfecto Eh, a ver, Ginyu Ginyu nos va a costar bastante más Seguramente De hecho a lo mejor hasta nos mata ¿sabes? Eh, Vale, tendría que haber comprado Vita bebidas, pero bueno la verdad no, creo que... Pero, bueno, yo creo que no, no, no, no, no, no, no, 6万 eh, すごいぞ。かつてないほどの Ah, no te ha dejado solos, ¿no? Lo tenemos de apoyo, ¿no? Eh... Sí, bien. Oh, no, no está. Eh... Vale. No puedo más cerca que ataque al distante. No es posible o okay, qué, pero es que a veces falla. Vale, bien. Y esto va a costar. Vale Vale Uh, esta ha sí buena, eh Hemos hecho esto un crítico Vale, perfecto Eh, Lord El otro ahí atacando Vale, hay que acercarse Y hacer un... ¿Vale? Juro. ¿Vale? Golpe corporal. Vale. Cabeza mea. Ok. Eh, objetos. Voy a tomar una... pita de vida normal. Eh, Pierdo papel o... ...tickle de veces. No estoy usando porque eso tampoco es... Grupo corporal Vale no. Vale, estamos a lo mismo de vida Vale, cuidado con ese Vale, que eso lo pones bueno que está haciendo el Jace Vale Vale, buena, buena, buena, pero hay que tener cuidado. Ahora sí que sí. No. Házelo. Buena, buena. Buenísimo. Vale, vale, vale, vale. No, joder. Vale, ahí está esto. Vale, vale, vale, vale. ¿Por qué ha hecho el culo de cambio cabea? No. Me mejoras. Vale. Eh. Dale, dale. Ya sé. Vale, adiós Quineo. Ah, pues no. Sí, vale, vale. Un, un segundo, un segundo. Eh, vale. Perfecto. Este, muy fácil. El Jace. Vale, pues fin al final no costado tanto. Eh. Vale, cuidado. A este no me voy a competir. Vale. No quería usarlo con el otro. Porque como va quitando vida. Eh. Vale, vale, vale. Vale, una rata de alegría. Esta me canea. Eh, a ver. Me paga un poco. Vamos a hacer un ráfaga Que este si lo pudiéramos subir, un poco de nivel si es que se puede subir, estaría muchísimo mejor eh, Vale, cuidado Vale A veces también puede hacer eso Y así no hace daño, pero nada eh, vale Sube algo eh, sube Vale ¿Cómo se sigue? ¿Vale? Bueno, da igual, no el agua ¿Vale? Eh... No. Vale Sube, sube, sube eh, Es que estoy intentando salir al agua Vale, vale, perfecto Ya me ha salido, así que... Voy a apagar aquí otro es a me y hace que estoy haciendo demasiados Pierdo papel tijera, me acerco un poco a él. Vale, y lo termino a puñetar fuencio. Vale, perfecto. Un A, un poco peor, pero principalmente por Jace. Sí, puede ser Ginny, sí. スーパーサイヤ人。確かベジータもそんなこと ¡Suscríbete Saiyajin? canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete nada canal! ¡Suscríbete ¡No canal! malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al ¿Es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a canal! ¡Suscríbete Utur, Saikio no Sensnohasu. So, soca. Chisama ¿Qué hace, ¿qué hace? este? No, ¿qué? Ay, ¿verdad? Que se, ¿Qué se, se transformaba! verdad que no, se no, sí. Vale, una no está mal, y tampoco hace falta la S todo el rato. Vale, la verdad que muy bien en el combate, y todo el rato. ¿Qué ¿Qué pero creo que los polineses y todo lo demás. ¡ma! ¡ay! ¡que te lo ¡que ¡ay! ¡que te lo digo! ¡ay! lo digo! ¡ay! ¡que te lo es ¡ay! ¡que te eso ¡ay! ¡que te lo ¡ay! ¡ay! ¡ay! la verdad es que no, te ve así y dice: a ver qué pasa. ¿Qué pasa? あの Va en eso que parece como lo de. Lo de De hecho, es que. Es idéntico. Vatakshiva <risa> Freeza toite. Ana Dragon Ball Dragon de mono ni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 ]なるほど. Entendido. Pero, so, <risa> <risa> eh, lo que No sé... ¿Ve a pelear siendo Nailo o no? Usted me parece que sí, eh. Oh... Eh, a ver cómo pelear. ¡Oh, esto es Uy, es bastante fuerte, ¿eh? porque si se lo ponen que Goku tiene más de 60.000 y este 42.000 no está mal, ¿eh? 560.000. Vamos, dale, a ver a ver es este, me suena de algo. pero no él, sino el nombre de Nail es de otra cosa más, ¿no? Aparte de él, de round Ball, me suena de alguna cosa. Pero bueno, eso no es importante, vamos a pelear. Ah, que no. Vale, que vamos a pelear, pero no. Dragon Ball vale. ¿Dónde Aquí estamos que con Vegetta. Es sí, es que se ha que que Vale. Eh. Vale, vamos para allá. Uy, están todas. Vale. vale. Eh, en realidad no hace para qué bajamos. Pero bueno, ya que estamos Vale, ya estamos, perfecto eh, Vale, no hay nadie, ok Claro, Fritz se ha ido para un lado y el otro para el otro vale. Yo creo que un po... claro Lo que ha hecho es que se pierda tiempo para que ellos puedan Usar ya y entonces ya no puedo usarlas Mi ¿hombre? Queda por unga por onga, no se llama no se llama Shenron el de aquí. Nanas, no Shenron, por unga Por unga no por unga ¿De dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sorry guayo, tamé nanda, chillonga, desurrió y goku, um, no cae en ¡Crí! ¡Crí! ¡Suiza! ¡Una! ¡Yo que cocó un río, cara, ¡Samano Motono Karadata Zuh! ¡Kateruhas ganá karu! ¡Ya te miré la casa! ¡Suicura! ¡Se sinto karadata toy! ¡Oh, quina! ¡Bacame! ¡Conocinios! ¡Samano Zuh! ¡Samano Zuh! ¡Samano Zuh! ¡Samano Zuh! ¡Samano Zuh! Uh, Vegeta, vale, perfecto. Vale, mejor, mejor. Vale, son No es que sea malo, pero. Si sí, tenemos de apoyo. Hostia, creo que bueno. Eh, vale. Vamos a hacer de apoyo. Eh, vale, pues no la solar, ¿qué es esto? Eh, cañón Galdi Que este era. Esto es bastante bueno. Uh, dicho es bastante mejor que Kamega Kamega que, que tengo de Bokeh Supongo que se da por el nivel aparte de que la calle es bastante bueno, eh, bueno. Vale, cuidado Cuidado, es que no Vale Macento Macento eh, ahora sí que nos vamos a Es que falta vita bebida ahí, eh, creo. Bueno. Eh, bueno, cuidado. Vale. Aquí sí tenemos apoyo. Tenemos Garbage y. Está muy Vale. Y Macenco. Bueno. Eh. A ver. Vale, macenco. El magento es bastante bueno. Vale. Uh. Magento, ¿vale? Vale, estimamos. Ok. Eh, a ver, hacemos un paso corporal. Tenemos bastante bueno. Eh, otro impasto. Eh, vale. Vale, hice esto. Vale. Nos cuesta más, pero pues también un poquito más divertido bueno. eh, vale, A ver, eh, ver sí si tengo el apoyo ah, eh, Una sacudida corporal y otra que vea Vale Perfecto. Vamos a hacer un basenco Vale, bien esquiva esquiva esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva Vale, vamos a hacer toma aquí La paga de aquí eh, Masenko. Vale, Massenko Vale, ¿por qué no sale ahora? Vale, eh... Eh, Caño en Garlick Eh, me en serio Ah, no, así es lo que queréis Vale, el Kame, Kamehameha de Trilin Vale, vale Lo he apuntado por Garlick Vale, Massenko De Rafa Gareki antes de llegar. Vale. Matato Goku A. No, no, esquiva, no, esquiva. Oh. Y un macento. Y ya está, día. Vale, bastante bien. Una joder. No sé cómo conseguir una S. Para subir al nivel 25. Vale, perfecto. Pam. Y ahora es cuando hace... Y ahora una escena bastante mítica Creo que es ahora, vamos Vale, no me he confundido. Sí, la verdad me parece que eres tú. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no creo. Justo, vale, vale. Esta escena a la que pone la rana, creo que Ahora. pone la rana y se convierte en ella. Una escena bastante metida. Lanza la gana Justo. Y ahí está viene. Pero ¿No? curac, curac! ¡Ja! Aquí me va saltando. Pam Saltando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Claro, pero el cuerpo original lo tiene. Lo tiene que matar o algo, ¿no? Porque si no. Si no se va a convertir en él, imagino. O a lo mejor en rana, como creo que no puede hablar siendo rana, a lo mejor no se convierte. <tose> ドラゴンもう、<笑> voy a ser la mente y Aquí vemos la nave otra vez, por décimo séptima vez. Ah, vale, lo ha metido ahí para que recupere fuerza, vale, vale. ¿Qué es いめえ、 vale perfecto pues eso que me había me había parecido gracioso porque a ver pues eso que me había parecido gracioso porque parecía como cuando que lo ni se no nada yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿eh? porque el capítulo anterior ya fue muy muy largo y este quiero intentarlo hacerlo un pelín menos largo Vale, ahora que parece que ya no hablan. Pues hasta aquí creo que lo vamos a dejar. Así que adiós, señoros. Espero que haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. O esto, adiós.